Muy buenas noches, feliz domingo. Espero que hayáis pasado un gran fin de semana. Bueno, el uso hace diestro y la destreza, maestro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué os quiere decir con esto? Eh, es por una de las preguntas que habéis hecho este fin de semana y es sobre el tema de las cuentas de prueba, esas cuentas en las cuales, bueno, puedes empezar a utilizar la herramienta, a conocerla. Por eso, el uso hace diestro. El que sepas utilizar de luego la herramienta no quiere decir que vayas a ser un maestro a la hora de hacer trading, pero vas a evitar un montón de errores. Y uno de los errores más típicos es le doy clic y en vez de comprar he vendido, o le doy clic y no tenía el apalancamiento que yo quería, o le doy clic y no estaba la cantidad correcta, o le doy clic y no sé ni la compra que he hecho. Entonces, todas las cuentas de prueba son fantásticas, ¿vale? Utilizarlas. Mi consejo, vamos, luego ya cada uno que haga lo que quiera. ...es que antes de utilizar una herramienta en vivo... ...pues la utilices en, en, en Walking Dead... ¿sabes? ...en modo en modo no me gasto el dinero... ...claro, digo yo, conoce la herramienta y a partir de ahí... ...tira millas maravillas... ...si quieres y si no pues lo olvidas y dices... ...mira, esto no es lo mío y ya está, así, esto es como todo... ...hay cosas que son para todo el mundo y cosas que no son para todo el mundo... ...y esa es la realidad... Eh, ...hay gente que quiere vender... ...esto es para todo, este esto es fantástico... ...no es verdad, hay gente pues, que, que no... ...que para el trading en general no... Veis más de hall, otros son más de futuros, otros son más de cada uno lo suyo. Y cada uno en lo que quiera aprender, pues que se haga más diestro. Y ya está. ¿Cómo me hago más diestro? Formándome y utilizando la herramienta. Ya está, no hay más. Eh, que te digan lo que quieran, pero pues eso es la realidad. En fin. Bueno, eh, hoy es 26 de febrero de 2023, de momento queda muy poquito. Bitcoin no se está comportando nada mal en cuatro horas. Ahora vamos a ver eh, qué hemos recuperado, dónde estamos y dónde podemos ir. Pero antes os voy a decir que el 26 de febrero de 1902 en Sevilla prosiguen las lluvias y las aguas del cual, fijaros lo que pasó, alcanzaron 5 metros por encima de su nivel habitual. Yo no sé hace cuánto tiempo que no se ve eso, pero te la varía. El 27 de febrero de 1904, dos años después, en España, en el Consejo, el perdón, en el Congreso de los Diputados, se aprueba el proyecto de ley sobre el servicio militar obligatorio. 1904 hay gente que dice, no, eso es franco de... Bueno, no nos confundamos. Es de, de poquito antes, poquito antes. Si contar lo que había anteriormente, claro, evidentemente. El 26 de febrero de 1936, en Alemania, Adolf Hitler implementa un nuevo vehículo práctico y de bajo coste, el escarabajo, de la fábrica Volkswagen, vehículo del pueblo. El 26 de febrero de 1944, en Finlandia, los soviéticos realizan un ataque aéreo sobre la población civil en la ciudad de Helsinki, que es a lo que tanto miedo tienen ahora tanto los suecos como los eh, fi finlandeses. Entonces, claro, está la cosa un poquito complicada, tal y como está ahora, todavía tienen esto en la mente y es normal. El 26 de febrero de 1986, Japón ...estrenó la serie Bola de Dragón... ...Dragon Ball... ...el 26 de febrero de 1993 en Nueva York... ...se produce una explosión en las Torres Gemelas... ...esa cosa que hubo ahí... ...como diciendo de prueba... ...a ver cuánto tardan en venir los servicios y todas estas cosas... ...y unos años después pasó lo que pasó... ...y el 26 de febrero de 1995... ...súper importante... ...esto es la hostia... ...vais a flipar... ...¿qué pasó en Bruselas... ...el G7 acuerda, ...27 de febrero de 1995... Acuerdan los principios comunes que conducirán a la creación a escala mundial de la sociedad de la información. Es decir, las bases de lo que hoy en día tenemos. Eso es para que luego mucha gente dice, no, se han reunido estos de Davos pues que están todos flipados, o el G7, tampoco pintan nada, lo no que hacen es cobrar dietas. Que va, que no, que no, que no, que no. Que empiezan a proyectar a futuros sobre unas bases a las que prácticamente todos estaríamos de acuerdo... ¿Vale? Porque ellos hablaban, y os voy a dejar aquí un link, ¿vale? Porque creo que esto es súper interesante. Y hablaban siempre de que, bueno, de que para alertas eh, globales y mundiales, pues que mmm, podía ser muy interesante el uso de, de internet. Eh, esas autopistas de la información. Y siempre lo escudaban detrás de. Pues bueno, esas comunicaciones. Es interesante que lo leáis, yo creo que es muy interesante que el link que os voy a pasar de la Unión Europea no es, no es un link de ninguna eh, página web eh, tremendista, ¿vale? Eh, creo que es interesante leerlo, creo que es, es parte de ese conocimiento de lo que hoy estamos viviendo, cómo se cultivó desde el año 95, ¿vale? Así que bueno, sin más, nos vamos a ver cómo está Bitcoin, cómo está el mercado, qué podemos esperar de esta semana y, y, al menos de momento, cómo la podemos iniciar. Vamos a ver qué pasa, comenzamos. Suscríbete y dale a la... Suscríbete y dale a la campanita Hombre, que ya estaba yo cortando a mi niña antes de tiempo. Suscríbete y dale a la campanita, hombre, que mi niña te lo pide. <ríe> Mola. Además es gratis y no os cuesta nada. Bueno, importante, ¿vale? Lo que os pongo en el título no os lo pongo por mmm, llamar la atención, que, que bueno, también de vez en cuando hay que poner algo para llamar la atención, pero muy, mucho ojo con esta ruptura que tenemos ya en cuatro horas confirmada, ¿vale? La, a lo largo del fin de semana hemos estado viendo, bueno, hace varios días, esta línea de tendencia en cuatro horas, en el RSI, que la hemos roto, y ahora que nos falta? Romper la línea del 50%, ¿vale? 50% RSI, estamos en ello, posiblemente tengamos una vuelta atrás para romperla posteriormente, si sí, todo esto sigue eh, rulando como parece que quiere hacer, um, en cuatro horas y en una hora vimos que rompimos la línea de tendencia, es una línea de tendencia aproximada, porque bueno, ya veis que bueno, pues aquí dejamos pasar eh, una mechita. Eh, pues ya sabéis que yo nunca dibujo muy, muy, muy bien. Para mí son zonas, no son puntos exactos, porque eh, sería mentira decir que la ruptura de un número exacto es lo que hace que suba o que baje. En este momento estamos en un punto de resistencia, en el inicio de una resistencia. ¿Cuál es? Pues ya lo vemos aquí, ¿vale? Estos cierres que hay aquí, estos cierres que hay aquí. Tenemos una línea más o menos intermedia, en la zona de los 23.766 la tengo yo, como me da igual como son 23.750. La ruptura de esto hacia arriba, eh, bueno, pues ya nos llevaría otra vez a <ríe> seguir con el caminito que llevábamos. Pero, oh, pero, tal y como las cosas se están dando, es bastante probable, a mi modo humilde, de ver... Eh, que podamos llegar a esa zona o en la zona en la que estamos y definitivamente podamos perder esto para seguir bajando. ¿vale? Pero claro, en realidad, si lo vemos en diario, vale, que esto también tenemos que irnos importante a diario, dentro de la línea de tendencia en diario, que está, bueno, pues yo diría que perfectamente trazada. que hemos hecho? Intentar romper por fuera, no hemos podido, hemos cerrado por dentro y hoy estamos confirmando por dentro. Ojo al dato. Ahora bien, esto es en cuanto a la línea de tendencia, pero en cuanto al cierre que tenemos aquí, que es un cierre de diario, por eso lo tengo yo, en 23.766. Dólar arriba, dólar abajo, dependiendo de cada exchange. Y eso sí es importante. Evidentemente, cualquier cierre por encima de esta zona de los 23.510, más o menos, estos dos puntos que hay aquí, es importante, pero bueno, eh, cualquier ruptura por encima, mucho más importante todavía, ¿vale? Quizás la ruptura dejen para mañana, no sé cómo van a abrir los mercados, pero lo que no, ¿qué es lo que no me gusta hoy, de momento, lo que estoy viendo? El volumen, ¿vale? Es, es, es, Quedan dos horas y media, evidentemente, pero aún así tiene que haber mucho volumen en esas dos horas y media, para, joder, es que no esté por encima del sábado, ¿vale? Si nos fijamos, pues aquí tenemos viernes, jueves, miércoles, martes, lunes, domingo, fijaros, en comparación con el sábado. ¿Vale? Y aquí tenemos otro 1, 2, 3, 4, 5. El domingo, en comparación con el sábado, aquí no había mucha diferencia, pero era superior. ¿Vale? Eh, si nos vamos aquí, pues eh, 2, 3, 4, 5. Aquí el domingo, igual, en comparación con el sábado, bastante más volumen. ¿Vale? Bueno, bastante más, tampoco mucho más, pero era un poquito más de volumen. Y la semana anterior sí que teníamos bastante más volumen, ya con una ruptura en verde eh, perdón, el día anterior, una ruptura en verde eh, interesante, casi, casi, casi casi de este tipo, ¿no? En la, ir a tocar esa zona con mucho más volumen del que tenemos hoy. Por eso, no me acaba de convencer. Además que, de todas formas, en diario la línea, esta línea de tendencia que tenemos aquí de RSI, eh, bueno, pues tenemos deberíamos quizás mañana, a lo mejor hoy, ¿eh? Pero quizás mañana ir a tocarla y, o bien romperla o bien irnos otra vez abajo. De momento ya llevamos varios toques, ta, ta, ta, ta, ta, estos mínimos finalmente cerraron por encima de estos mínimos anteriores, cosa que en RSI es bastante buena señal, y sobre todo el no haber perdido la zona del 50%. Esto es súper importante. Estamos hablando de diario, ¿vale? Recordar que estamos hablando de diario. Entonces, bueno, a partir de ahí, si rompemos esta zona, intentaremos ir otra vez a la parte como mínimo de momento estos cierres, ¿vale? 24.800 para intentar atacar otra la zona de 25. Si no podemos, pues ¿qué hacemos? Bajamos, buscamos dinerito, si encontramos dinerito, volvemos a intentar atacar. Que no encontramos dinerito, no hay suficiente volumen, pues romperemos e iremos un poquito más abajo. Quizás esta zona del canal paralelo que tenemos marcado con este mínimo y este otro mínimo, que nos daría un mínimo si seguimos cayendo, pues más o menos en esta zona de confluencia aproximadamente de los 23.400, más o menos, ¿vale? Eso ya lo iremos viendo a lo largo del día a lo largo de la semana, en cuanto al cierre semanal, bueno, pues eh, no deja de ser un cierre con cierta indecisión veis que hemos tenido, bueno, pues un, lo mismo hacia arriba que hacia abajo, prácticamente de mechas es decir, que han estado ha habido una pelea, que finalmente han ganado de momento los osos, ahora bien eh, un cierre que si estamos en esta línea, en la línea de los 23.766 por encima de él, en semanal no sería tan malo ¿Vale? Dentro de que es dubitativo, ¿vale? Es, un, es un, digo, diciendo, ostras, necesito esperar un poquito ahí, coger un poquito de dinerito, un poquito de volumen para romper este máximo relativo anterior. Y no tiene mala pinta. ¿Por qué? Porque hicimos toda esta subida, hemos hecho su retroceso, en el siguiente impulso hemos pasado el máximo anterior, estamos haciendo un pelín de retroceso sin demasiado, bueno... Tampoco ha sido una, un, ninguna barbaridad, ni mucho menos. Más, más, es más de indecisión, como digo. Y bueno, pues vamos a ver si esta semana somos capaces de romper la zona de 25, que nos daría eh, realmente nos daría alas. ¿vale? Eh, ojo, si rompemos la zona de 25, para mí estaría confirmada eh, la ruptura de la tendencia bajista. No una tendencia alcista, que solo tenemos que ir viendo con la gráfica poco, con los días, a medida que vaya pasando también el tiempo. Pero sí, para mí, vale, mi, mi, mi, mi forma, mi escuela estaría rota la tendencia bajista. ¿Vale? ¿Lo tendríamos que confirmar la semana siguiente? Sí, pero mmm, estaría rota. Dicho esto, ¿qué pasa en el VLX? ¿Qué pasó? Pues fijados, que caímos ayer bastante... Oh, perdón, esto, esta, ¿vale? Este es el total. E hicimos una, una Vela Doji, que creo que, joder, después de esta caída, esta Vela Doji, aunque sea en sábado, no está mal. ¿Qué pasa? Que el volumen, claro, es pues, evidentemente en fin de semana, pierde el interés por la caída. ¿Y ¿Recordáis lo que decíamos ayer? no eh, Que esta caída del viernes subió el volumen, con lo cual había bastante interés en la caída. del sábado ya no, ya no ha habido tanto interés. Ya ha dicho la cosa como... También las noticias de última hora del viernes, que le dieron un poquito la vuelta, si lo vemos aquí al SP500, vemos vamos a ponerlo en cuatro horas, que se verá mejor, veis cómo acabó con una vela envolvente de cuatro horas a la anterior, con lo cual es probable que hoy, esta noche, los futuros abran también al alza. Esto puede hacer que, eh, bueno, pues lancen por lo menos eh, a probar 3.980, la, a ir a probar otra vez la zona de 4.000, ¿vale? Creo que es lo que, lo que va a intentar hacer el, el SP500. O sea que a partir de ahí, bueno, pues ya cada uno que vaya tomando sus decisiones en función de las vigilancias que haga. Ethereum, por su parte, igual, muy buena vela, muy buena vela diaria. Lo vemos como está intentando ir otra vez a la zona de la línea de tendencia. Lo que decíamos, ¿no? Pues bueno, si hoy cierra, por ejemplo, aquí, entre mañana y pasado, rompe la línea de tendencia, ya está rompiendo la línea de tendencia sin necesidad de tener una confluencia que tenía aquí en esta zona, que tenía la línea de tendencia y la resistencia horizontal, las dos cosas a la lavar. En este caso, bueno, pues si rompo la línea de tendencia un poquito más abajo... Eh, luego hago un pullback, tonteo, y luego ya voy a por esa resistencia, ataco la zona de dos formas distintas, además psicológicamente es muy importante, el total market subiendo una muy buena vela después de la, de, de la vela de ayer, que no es que fuera mala, era una vela martillo, pero bueno, era roja, y la dominancia de Bitcoin, pues hoy retrocediendo un poquito, que ayer nos dijo, eh, ¿qué pasa? Rompo la línea de tendencia, ¿vale? Hago pullback, y además dijimos que necesitábamos después de esta, esta del jueves, que el viernes eh, cerrásemos por fuera. Cerramos por fuera, por debajo de la línea amarilla y además de la línea de tendencia. Hizo pullback ayer y hoy pues está en rojo rojillo, pues que lo más probable es que eh, sigamos cayendo. Ojalá sea así, porque si esto sigue así, quiere decir que las altcoins van a seguir recuperando camino y que posiblemente Bitcoin suba no tiene por qué, o sea, que la dominancia de Bitcoin baje no quiere decir que Bitcoin esté bajando de precio, ni mucho menos normalmente, es más suele ser al revés, cuando sube la dominancia eh, baja Bitcoin, sale mucho dinero, porque baja todo el mercado sale mucho dinero de las altcoins y entra en Bitcoin, por eso eh, o sea, es una, es una lo estoy diciendo al revés <ríe> sale mucho dinero eh, de Bitcoin, pierde dominancia y entra en las altcoins, ¿vale? Eh, venga, dólar index Vamos a ver qué tal abre la semana. La cerró muy, muy bien, justo por en la zona que decíamos del 105. Y bueno, pues yo pienso que después de ir a hacer un toque a la media de 100, este máximo cubo aquí, pues um, mañana tenemos otro día verde. Y a ver qué pasa, si vamos a por la media de 200 directamente o um, empezamos a ir para atrás para encontrarnos el lema 20 un poquito más adelante. Eh, en cuanto a las altcoins, bueno, lo que ayer no cumplieron, en, en parte... Vale, los cortos de Bitcoin por ciento bajando. Bastante interesante lo que está haciendo. Está rompiendo esa zona de línea de ten que tenemos horizontal. De momento la está rompiendo hoy. Eh, lo que no cumplió ayer, sí han cumplido bastante. Fijaros todo lo que tenemos por encima del 5%. Incluso 4, ¿veis? Tenemos bastantes. Unas cuantas pocas. Eh, y bueno, pues tenemos aquí FIAR en eh, un 14, INJ un 10%. Trias un 9,88 y Maker un 8,77. Los pre-search 067, camino del cero es de los 7 centavos de dólar. Muy, muy. Eso mola, mola, mola un montón. ahí eso me, me, da, me da alegría, me da chichilla, porque el dinero gratis eh, me gusta. Y eh, me ha pedido eh, este, Gabriel que pidiéramos CFX, que se le ha disparado. Uh, uh, aquí está. Aquí está. Pues al menos se me ha disparado CFX. CFX, pero ¿contra qué? A ver, uh, USDT. Ayer por la noche, no sé. Yo no veo aquí CFX que se haya disparado. No sé qué has hecho. A lo mejor me estoy equivocando y es en otro exchange. Pues es posible, ¿vale? Ya me lo cuentas, pero. O no es este CFX, pero aquí CFX twitter no hay un disparo importante. En diario. Al menos en diario, a no sé que has hecho un futuro así muy loco y hicieras este, esta vela, o estas tres velas, ¿vale? Eh, ...pues bueno, está bien... ...pero tampoco es una brutalidad... ...ahora mismo está en una zona de resistencia... ...que es esta... ...por eso se nos ha venido también abajo... ...y aparte que bueno, pues después de la subida que ha tenido es normal... ...yo aquí le haría un FIBO... ...y después de esta subida... ...pues le tiramos un posible retroceso... Eh, ...a zona... ...justo donde está, está bastante bien... ...50% pues también estaría bastante bien... ...además coincide con zona de soporte... ...más o menos en eh, 0.23... ...0.23.20... Más o menos esa zona podría estar bastante bien, pero vamos a ver qué tal qué tal se comporta en cuanto a lo que sería el objetivo de este descenso, en cuanto a FIBO, vale si lo hacemos puro y duro, eh, todavía no ha llegado. Es decir, ya pasó, está haciendo un pullback a la zona que tenemos aquí y pues el objetivo estaría rondando los 0.25%. Inclusive, es El margen que tiene. ¿Qué pasa? Que si pasa esta zona de resistencia, que la está que ya cerró por encima, aunque se nos está viendo atrás, el, la siguiente resistencia está aquí arriba. Está en la zona de 0,2677, con lo cual 0,25, 0,25, 0,25 y medio, pues no es ninguna locura. ¿Vale? O sea que, vamos fijaros cómo esta zona, vamos a tirarla para que se vea bastante claro, el TP1 nos coincide muy bien con esta antigua zona de apoyo. Se perdió y se hizo pullback. que se Sí, pullback. Bajó, intentó otra vez llegar a ella. Ahora está intentando llegar a ella. Pues si llega, pues va a estar muy, muy bien. En fin, eh, a ver, esto lo voy a dejar ahí para que no se me pase. Vale. ¿Qué más teníamos por aquí? Así interesante. Vamos a ponerlo aquí. Por porcentajes. Negativo. Eh, no nos interesa lo negativo. vamos a lo positivo. Así que vea. Naka, GRT, Neo también está por aquí. En City Pico. En ese Pond, Básica Tensión Token, otro 7%. Lo vamos guardando, ya 31 centavos de dólar. Hasta que bien el dólar, esto no se suelta por lo menos. Por lo menos. Eh, fijaros que si nos vamos aquí a diario, uh, es como mínimo que menos que un dólar. Es un poco como Cardano, ¿no? Que menos que un dólar. O sea, <ríe> ni por asomo. Matrix, un 6.85. Uh, Bra, Year Finance, Vale. Vale, estoy apuntando para otro canal eh, ya las, esas, esa parte de las altcoins que queréis que vea los monográficos de los, de los proyectos de cada altcoin. ¿vale? Las seguiremos las, pues voy haciendo poco a poco y los iré publicando. ¿vale? Ya os iré avisando a medida que los vaya teniendo. Bueno, pues vamos a ver qué tal abren los mercados, cómo en los futuros. Y lo que digo siempre, chicos, chicas, es pues eso, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, un poquito, por lo menos, para esas oportunidades que pueden surgir. Nunca metáis todas las cestas en el mismo saco, perdón, todos los huevos en la misma cesta, <ríe> y que la paciencia os acompañe. <ríe> chao, chao.